Se la ve sentado, leyendo a todos lados Convirtiendo a las personas que lo quieren ver O algo o predicar el mundo Ay, mira, te tanta persona That's right. que, que tu cuerpo es de goma o morra Cuando fue a la montaña Subió una palabra que no se entiende Y bajó algo Entonces sube en el ascensor Compartiendo la tristeza, la pereza, Pero agarra, convertiente en vegeta. Es toda tristeza y es triste está Que se me falla la puta soledad oh. Triste tanto está Triste tanto está Triste tanto está Que es triste está oh. Cuando sé que muera No voy a llorar Pero sé que una puerta Me va a tocar Ese que me está acompañando mi mamá ¿será que Esto está un veo Esto es lo que lleva en la mente Que mi mamá se muere primero Pero no quiero ser delimente okay, que me dijeron que no Ya me parezco doctor Prediciando el futuro Pero ve como yo te gano él. Pero se queda cheto Porque es triste está yeah. se que el de Porque es triste está Yeah. Triste está. Podemos bajar. Muchos, ey. Seguir. Jaja. No, porque lo que contarán, loco, porque yo estoy loco, eres tú. Mientras que yo sea loco, tú te la puedes sentar allá en las una silla algo comiendo moco, Pero table. ve como llega Pero ve con esos rostros que busca la gente de Eva Mucha gente Yo vengo pero de Venezuela Oh, oh Triste estás, Hey, Kadiko Solamente con el gico Kadiko Esto es Kadiko Kadiko Your head. I would like to introduce, we need a beat. Okay, let's go.